hola qué tal cómo va cómo están espero que bien bueno el día de hoy voy a hablar un tema sumamente importante maravilloso como tal esto es grandioso espero le sirva de igual es algo de todo sirve como para crecimiento personal eh, y es algo que tú no lo debes desaprovechar sí. Tú siempre debes estar en esa confianza, ese optimismo, ese potencial que siempre lo debes tener y mantenerlo. Ok, bueno, lo que voy a mencionar es: esto lo que lo, o sea, tú puedes liberarte totalmente de la ira que de pronto estés viviendo. A veces la persona un día está bien, el otro día está de, de diferentes eh, ánimos, pero esto es por. Eh, cosas eh, que vives lo vives a diario si sí, son cosas que están en tus adentro en tu ser en todo esto dado eso son cosas que debes liberarte de eso entonces de qué se trata eh, el perdón eso es lo que tú debes sacarte eso es lo que te atenaza tu cerebro eso es lo que te, a a te apaga tu mente te apaga tus objetivos te apaga toda tu riqueza que tú tienes tú tienes una gran riqueza tienes un enorme caminar tienes un éxito enorme tienes un éxito maravilloso y impresionante que no lo debes de dejar de apagar lo tienes para dar continuidad a todo lo que tienes planeado ser y nunca dejar de mm, caer ¿sí? entonces siempre tener y de pronto tienes cosas sí. Eh, que, que te hicieron algo malo entonces el cerebro es el que capta todo el cerebro es lo que va quedando en todo lo consciente lo inconsciente queda eh, eh, eh, acumulado listo todo eh, lo que quedó lo pasado de lo, lo malo de pronto que te hicieron algunas cosas y, y te vas sintiendo frustrado entonces de esa de esa misma manera no no perdonaste entonces te siente eh, te recuerda la mente siempre queda eso ahí de, de algo pequeñito va creciendo y se va acumulando sin muchas cosas que que va que va saliendo entonces mmm, es algo grandioso listo entonces eh, digamos te hicieron cosas malas en tu pasado, te, eso es lo que te lleva a tener malas energías en el resto del día, día que vas viviendo y que lo que vas a realizando de pronto cosas que no te salen bien es por eso, por eso sé inteligente, perdona, olvida antiguos agravios que, que tuviste en el en el tiempo, en el antes, ¿sí? o sea, de que todo vaya fluyendo, entonces es perdonar para que fluya para bien, para, para un buen futuro, ¿sí? en el presente y para el futuro, tener buenos y excelentes cosas, entonces perdona por su supervivencia, porque la sensación de una vieja herida, tanto que de una herida, y te digo a esa herida, no las no has perdonado pero esa herida está ahí, brillando y está palpitando entonces va creciendo e esas de las, de las sensaciones, ¿sí? que no te deja vivir sano listo entonces, perdona porque es, perdonar es porque es cómodo porque de la misma manera te sientes mejor y te vuelves poderoso listo nada te afecta al perdonar nada te va a afectar, te va a salir bien alumbrante, bien poderoso y, y vas a seguir sonriendo, vas a poder andar tranquilo o tranquila eh, el lugar donde tú vivas en el lugar donde estés, no te va a afectar para nada. Entonces, solo vas a disfrutar de paz mental y conseguirás tus sueños ¿sí? de los agravios, no, no, no, te, no te atan. ¿Listo? Entonces... Yo tengo agravios, todo el mundo los tiene. Entonces, eh, ¿de qué sirve? No te preocupes que estamos en las mismas cosas que podemos estarlas viviendo. Eh, tú, yo, él, o sea, todos. Es grupal, es en conjunto que, lo, que podemos tener todos esos agravios. Pero ¿qué es? Que, que tú debes salir de esos agravios y, y salir saliendo, ¿sí? saliendo poco a poco pero qué haciendo perdonando que donde libera la mente entonces más liberando y va quedando con una inteligente más brillante más poderosa más asombrosa día a día ¿sí? eh, pero para llegar lejos es por eso y así poder conseguir tus retos que, que tienes que perdonar tienes que olvidar dejar eso al pasado Sí, recuerda, recuerda, pero para aprender, pero algo nuevo, algo novedoso que hayas tenido, hayas, que hayas vivido, hay algo que te haya dejado de enseñanza. Eso, mantelo patente. Pero si alguna cosa que hayas sido de algunos agravios, de algo que te fue, que te, no te llevaron para bien, entonces es mejor borrar eso, perdonar y así ser y, y liberando y así vas cumpliendo todos tus retos, es por eso que tienes que olvidar, no caigas en los agujeros negros, ¿sí? de, de, de, de dar vueltas al pasado, es así que tú, perdonando, eh, ya verás en cuanto limpies los malos recuerdos, eh, tú, tu vida ya será muy diferente, ya descansarás, sí porque vas limpiando, vas haciendo una limpieza profunda y profunda, mutua, de tu corazón. Sigue latiendo eh, impresionante. ¿sí? Eh, ese agravio que te hicieron hace años, así como te mencioné, tiempos pasados, no tiene ninguna importancia. ¿sí? O sea, a veces si tú lo tomas como para tenerlo algo importante, entonces eso es lo que te frustras. Entonces, eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna importancia, ninguna, ningún poder. O sea, por eso, es por eso que no tiene ninguna, nada, nada que ver con ese de, de que no perdonas y tú es el que te, te frustras. No le des poder a eso. Si tú le das poder a ese que no perdonas, ¿tú, ¿qué es lo que te vas haciendo? Tu ser se va apretando tu mentalidad lo que tengas propuesto día a día en lo laboral, entonces vas teniendo diferentes cosas y que no te van dando grandes resultados listo el único poderoso eres tú, quien debes tener esa tarea como tal es sacar eso y perdonar por eso tú eres poderoso ¿Sí? y de la misma de la, de, y de la misma forma te llenarás de energía positiva. Hazlo, porque ni, ni aunque sea, para que tengas la es por eso, para que ni que sea para no tener tranquilidad, es para tener una excelente y maravillosa y prestigiosa prestigiosa eh, tranquilidad. Algo que también te sirve para tener ese poder y potencial de, de seguir eh, luchando, luchando día a día, ¿sí? Y que de, de, de esa forma tú puedes tener esos eliminar esos puntos negros, ¿sí? puntos negros porque como tal son puntos negros que ya se van acumulando y eh, esos agujeros como tal de en tu mente entonces de, del pasado mejor es despejar despeja eso despeja tu camino y sigue brillando es por eso perdona y olvida y así verás como tu energía sube sube sube de la misma manera así es que tú podrás tener tu tu mejor éxito, tu mejor camino, seguir brillando y cumpliendo como tal, siempre lo menciono, y los objetivos que te, te propongas a largo plazo, sí, eh, es así que mmm, viene siendo sumamente maravilloso. Espero te guste todo lo que te acabé de mencionar en esta finalizando ya este día. Es algo impresionante, un día maravilloso que la, la, lo hayan gozado, lo hayan disfrutado. Es por eso que tú, tú tienes ese poder, perdona. Perdona, olvida y sigue viviendo la gran riqueza que tiene tu corazón, tu mente. Tú tienes un poder maravilloso. Tú eres un el único, el único que debes y lo tienes. Así que no te frustres por esos arraigos que del pasado Y brilla ese potencial y ese sueño lo tienes tú Así que no te desanimes de nada por nada Brilla, lucha, sigue lucha, soñando Para bien, para un buen común Nos vemos pronto, un abrazo